mi madre es trabajadora social, eh, cuando yo era pequeña trabajaba ya con desplazados forzados, eh, fue una experiencia que a mí me abrió mucho el horizonte frente a lo que era la perspectiva del país, un poco en términos de la sensibilización, tuve desde chiquita mucho contacto con población desplazada, estuve en jornadas de navidades, pasé con población desplazada, normalmente con niños, los niños de los familiares con los que trabajaba mi mamá eran, pues, gente con la que me vinculaba desde mi infancia emocionalmente, efectivamente no había una conciencia por decirlo de ellos, son desplazados a causa de un conflicto, pero en general este escenario sí generó mucha influencia en mi devenir histórico, eh, lo que está relacionado con que, pues paralelamente a esto, mis hermanos fueron creciendo y también se fueron vinculando al movimiento, uno de ellos es objetor de conciencia, eh, otro es defensor de derechos humanos, eh, pues muy muy desde la línea de la comunicación. Entonces, estos escenarios sí generaron mucha influencia en lo que fue mi perspectiva frente, por ejemplo, a tomar la decisión de optar por la sociología, no tanto como por eh, obtener el título profesional, sino por una opción de vida para las transformaciones. Paralelamente a esto, también el espacio en donde tuve mi primera educación, que es la Escuela Pedagógica Experimental, este colegio es un espacio de innovación pedagógica, estuve allá desde mis dos años, no pasé por jardín, por nada, toda mi infancia fue en ese colegio. Entonces es un colegio que también me permitió abrir un poco la perspectiva en términos de autonomía, en términos de, eh, creo que un poco la sensibilidad social también, el, el, el, la EPE al trabajar un poco la perspectiva del Paulo Freire en relación con la teoría de los oprimidos desde la escuela empezar a trarradicar como esas opresiones que están incluso desde nuestros primeros procesos de socialización, eso fue otro escenario que pues ha determinado mucho lo que es mi trayectoria de vida en la actualidad, ahorita pues ya después con la carrera de sociología se abren unos horizontes que cuando uno mira su infancia pues ya empieza a relacionar esa conciencia que hubo y empiezas ya a tomar un poco más de formación política, por decirlo así, que es como el proceso en el que estamos, he estado ahorita. Bueno, mi nombre es Karen Tobar, eh, tengo 24 años, eh, nací acá en Bogotá, en una familia común y corriente, eh, vivo con mis abuelos, mi mamá eh, cabeza de familia, eh, de dos hijos, mm, estudié en un colegio de solo niñas... O sea, mi contexto es totalmente distinto, digamos, de el de mis compañeras, a Sarita y a Erika, porque estudié en un colegio privado, porque era de monjas, porque mi formación digamos que primaria, secundaria, estaba muy dentro de los cánones establecidos de cómo comportarse, cómo una dama se debe comportar, a pesar de que pues ya han cambiado cosas desde generaciones anteriores, pero igual eso, yo era muy... Yo no tenía clase con niños, entonces ya partiendo de eso pues era muy, muy distinto, ¿no? Y eh, en el tema ya como de, lo, de, lo, de ver el conflicto, de ver nuestra realidad y eso, creo que yo me enfoqué por las humanidades desde, desde que me gustaban las sociales en el colegio. A mí el tema de discutir, de saber de las guerras, de, de saber quiénes estaban involucrados y esto, fue lo que me llamó la atención. Y empecé como a moverme en los movimientos o la, en las, como en esos grupos que estaban haciendo algo dentro de la universidad. Entonces participé también en, la, en una revista de estudiantes, me involucré con temas también como de, de la realidad colombiana y pues desde ahí fue como, como también un giro y, y empecé a conocer a la gente de Beligerarte y ya, finalmente eso es pero en realidad digamos que no, no, directamente no he estado afectada por el conflicto y aún así lo siento muy mío, muy de todos los que pues que tiene que ser, de todos los colombianos y en esa medida es como uno viene trabajando y lo que hacemos. no Eligerarte surge en el año 2009, surge en un contexto en el que ya llevamos, se llevaban varios años de consolidación de la política de seguridad democrática, eh, ...estábamos en un contexto en la ciudad en donde se habían incrementado, eh, se han incrementado pues, la limpieza social... Eh, ...pues ya llevábamos un tiempo con el boom de los falsos positivos también... ...entonces Beligerarte surge por una, por una motivación de ver una realidad y ver un contexto... ...y de sentirse jóvenes estudiantes que si estudian mucho, que saben que es la realidad, que son muy conscientes pero que llegaba hasta ahí. También, digamos, en el año 2009 eh, se estaban estableciendo también muchas de las bases militares gringas aquí en Colombia. Entonces, pues nuestra primera campaña o contracampaña fue pues frente a las bases militares y frente pues cómo Álvaro Uribe estaba vendiendo el país eh, a los gringos. ¿no? Entonces, pues digamos que frente a eso, lo que nosotros decidimos era que queríamos trabajar temas coyunturales pero que también queríamos trabajar historia, queríamos de alguna manera eh, hacer, digamos, memoria al traer, digamos, esas historias que están en, en otras zonas, que están en lo rural y que aquí en la, en la, en la ciudad no se ve, ¿no? Entonces, digamos que la intención de, de tomarse el espacio público es también al ver que tenemos unos medios de comunicación masivos que al ser masivos pues son los que ve la gente, son los que escucha, son los que comprende, los que cree que dicen la verdad, y pues el uso del espacio público es la posibilidad de tener un gran espacio donde puede pasar mucha gente de diferentes estratos, de diferentes cosas, a ver eh, una imagen que sea directa, que sea clara. O esa también ha sido nuestra, nuestra idea. Nosotros no somos artistas, somos sociólogos. En esa medida, hay nuestra diferencia con el artista urbano, con digamos todo esto es que Mm, mm, obvio pensamos en la estética necesariamente, pero nosotros preferimos, si tenemos que sacar la imagen de un militar haciendo tal cosa, lo hacemos. No es como, ay no, ¿y qué va a pensar la gente? o ¿Cómo pues se va a ver? Bien. ¿Será que se va a ver bien? o si tenemos que decir un mensaje claro digamos hay mucha gente que hay muchos artistas que no les gusta escribir entonces hacen como una imagen que sea muy puede ser decir mucho pero no escriben nosotros somos no, no tiene que tener que diga que en colombia hay tales cosas digamos, o que ha pasado esto sí ha sido como... Sí, digamos que en nuestras imágenes lo que tratamos también no es de de hacer algo tan abstracto cierto respetando digamos artistas que ven, digamos, en su ima a raíz de su imaginación votan algo pues espectacular, pero que muchas veces la gente del común o la gente popular no va a entender, ¿sí? Entonces nosotros lo que pues por lo mismo que queremos hacer, que es dar un mensaje, queremos hacerlo claro. Pensamos que hay que aprovechar ese espacio justamente y por eso utilizamos el arte y por eso utilizamos el stencil también. Nosotros cogimos el stencil porque sabemos que no solo es práctico para nosotros, sino que en la medida de trabajar con comunidades y de hacerle visible a otras personas cómo decir las cosas o otra forma de decir las cosas, Sabemos que el stencil también les va a ser fácil, porque es proyectar una imagen, porque es croquearla, cortarla y vaya y pinte. Y no tiene, que, no tiene que ser, digamos, algo como una técnica tan limitada o tan cerrada a toda la población. Todo el mundo puede hacer stencil y eso es, digamos, que una de las, de las líneas. Empezamos a hacer trabajos comunitarios, eh, tuvimos un trabajo en un colegio en Fontibón, allá le enseñamos a los chicos el stencil, pintamos un muro del colegio, como... A, haciendo alusión al rapa, a sus cosas, bueno, a lo que ellos querían ver. Y tuvimos otro trabajo en, en un resguardo en Río Sucio Caldas. Allá pintamos eh, la casa de cultura en el resguardo de San Lorenzo. Y pues ya, bueno, allá llegamos, les mostramos unos videos como de, como de otros procesos en otros lados que se asemejan a su realidad. Eh, y nos sentamos a hablar con los chicos, a, había gente pues de la guardia y tal, nos sentamos a hablar, eh, queríamos escuchar un poco lo que ellos querían ver eh, y nada, hicimos las imágenes, se tomaron unas fotos allá y fue, fue un trabajo muy muy bonito que, y, y digamos que a partir digamos, de eso tomó la decisión como no, queremos trabajar con las comunidades, o sea, queremos seguir trabajando eligerarte colectivamente, hacer nuestros muros acá esta vinculación con las comunidades, no solo en la producción de las piezas, sino también para generar esos procesos de comunidad, eh, sociedad civil, que digamos no, está, no ha sido víctima directa, por ejemplo, de los conflictos, y ponerla en diálogo con quienes sí han sido víctimas de esos conflictos propiamente, para que hayan esos procesos tanto de concientización como de socialización. Entonces, eh, eso es un eje que es completamente como transversal en la acción que tenemos y las dos líneas de acción que les estaba diciendo ahorita son particularmente el tema de la resistencia y el tema de la construcción de memoria eh, la memoria no la pensamos mucho en términos de la memoria histórica entendida como eh, esa reconstrucción de nuestra historia formal que ha sido contada, donde han sido olvidadas determinadas voces donde han sido silenciadas las voces de otras memorias que están también eh, prevaleciendo en la realidad del país eso fue por el lado un poco de la memoria histórica y ya otro el otro ámbito de la memoria colectiva es la resignificación y reconstrucción de esa memoria de los grupos la memoria frente a las mujeres frente a población afrodescendiente eh, indígenas y está relacionado Ahora estos dos ámbitos y el tema de la resistencia está relacionado con la construcción de resistencia frente a la construcción de memorias, siempre en el ámbito de lo simbólico, ¿no? Siempre nos planteamos eh, como esa confrontación frente a estas memorias oficiales a través de lo simbólico. Es decir, vamos a generar unas piezas que no generen esa confrontación directa de la gente, venga y debatimos, sino simplemente poner una... Realidad social plasmada, no desde nosotros beligerarte acá arriba, sino con procesos con la con la comunidad que es víctima, con la sociedad civil que también es partícipe de todo el proceso del conflicto y sale esto en lo simbólico para generar tanto la visibilización como procesos, principalmente a lo que le apuntamos es a visibilizar las problemáticas del país pero también que esto vaya equiparado con una sensibilización, ¿no? que la gente se sensibilice frente a las realidades de esos otros que están siendo silenciados, que han sido olvidados en la historia. También como colectivo hemos hecho intervenciones que surgen de nosotros mismos frente a una eh, problemática estructural o coyuntural o de lo que esté pasando en este momento, como fue, por ejemplo, lo que hablaban de las bases militares, pues, sales de beligerarte, no fue un trabajo dis discutido, digamos que con la comunidad, sino sale de beligerarte y de su inconformidad frente a esto, ¿sí? Como que te cuestione a ti como transeúnte, ¿será que sí? ¿Será que no? Venga, investigo, ¿sí? Y no dejar de comer de los medios masivos de comunicación, que era lo que decía Erika que tiene como tan alienada la gente acá en Colombia, ¿cierto? Como a esos papás, a esas mamás que llegan del trabajo y lo primero que hacen es prender las noticias y ven la realidad desde, desde RCN o desde Caracol. Nosotros con un muro no estamos transformando el mundo, no cambiamos una estructura, pero lo que sí estamos generando es movilizar la conciencia de las personas. Lo, lo, lo que genera para nosotros una transformación es que la gente se organice, que la gente sea la que exija un cambio social. Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo llegar a eso en una sociedad en donde ha sucedido que la gente que piensa diferente la asesina, ¿no? O sea, esa es nuestra historia en Colombia. Entonces ha sido como muy interesante eh, la posibilidad de entregarle una herramienta a la gente diciéndole, únase hable y de repente usted va a ver que pase mucha gente y diga, uy, ¿cómo así? ¿cómo así que esto? Entonces, un trabajo muy bonito que realizamos eh, frente, frente a un caso de desaparición forzada eh, muy interesante. Nosotros eh, últimamente hemos venido trabajando con víctimas del conflicto, específicamente desaparición forzada. Trabajamos la desaparición de 43 campesinos en Pueblo Bello, Antioquia. Eh, esto fue, fue, ocurrió en 1990 en manos de, de Fidel Castaño se desaparecieron estas personas eh, porque el EPL les robó unas cabezas de ganado, 43 cabezas de ganado les robó Fiel Castaño, pasa por este municipio, por este pueblito, pueblo bello, dejan un, como un día o una noche esas cabezas de ganado y la gente empieza a decir como oiga, ¿qué le, qué le pasa tal? ¿por qué dejan esto acá? Eh, y a los días, o fue en diciembre, el 14 de enero eh, llega esta incursión paramilitar, 60 paramilitares desde Córdoba, se llevan a estos 43 campesinos, 43 hombres, entre ellos niños menores de edad, bueno, gente que pues en ese momento pues, el Pueblo lo era un, un punto como de mucho, eh, ¿cómo decirlo? Como tránsito comercial, entonces había era como un domingo, entonces había gente de, de todos lados, ¿no? Gente que fuera que pueblo, van a visitar a sus familias. Que iban a visitar a sus familias, que fue a visitar a la novia, bueno. Eh, nosotros participamos en la conmemoración de los 22 años y pues digamos que el como la llegada a ellos fue por una investigación en la que trabajamos ahí en la universidad sobre el tema de reparación y pues re, eh, trabajamos los casos eh, en los que la corte interamericana ha dado como sentencia a Colombia de que bueno es culpable y lo que vimos en general dentro, dentro de todos esos casos es que era uno el tema de la salud o sea el tema de la atención psicosocial y demás nulo o sea para ningún caso y el otro era el tema de lo simbólico de los, de de, de, las, como nos, no, de los monumentos tal que digamos que lo que, a lo que supuestamente apuntan es a recordar estos hechos y que hechos como estos no vuelvan a suceder y lo que sucedía era que en los casos en los que ya había habido monumento no era acorde con digamos lo que la gente quería. Entonces, casualmente, pues, al siguiente año, eso fue en el 2011, en el 2012 era la conmemoración de los 22 años. Entonces, pues nada, Beligerarte dice, nos vamos a meter con toda y vamos a apoyar esto. Y, y se hizo un proceso, uno de nuestros compañeros fue a Pueblo Bello, trabajó con algunas de las mujeres que, que aún permanecían allá, algunos de los familiares que permanecían allá. Ellos nos escriben qué quieren ver, ¿no? Entonces, cada uno decía como... Quería como un muro para su familiar, ¿no? Quiero ver a mi familiar montan, cuando montaba caballo y que la botella aguardiente porque le gustaba tomar, o con la guitarra porque le gustaba, entonces él era un campesino, bueno. Lo que nosotros hicimos fue tomar todas esas hojitas y sentarnos a decir, bueno, ¿qué hay en común, qué no hay en común? Pues lo que vimos... Necesario, tienen que estar todos los rostros, tienen que estar los 43 rostros de estas personas. Y la eh, identidad campesina. Y la identidad campesina. Entonces eh, fue un muro muy bonito de conmemoración, sin más que decir denuncia. Entonces era un muro que tenía eh, caballos, tenía tierra, tenía cultivos de maíz, ah, yeah. tenía un cielo gigante y en ese cielo pusimos los 43 rostros de, de estas personas. Y fue un proceso muy bonito que se realizó directamente ya con la comunidad. Después, que decimos nosotros pues de esto? No, esto hay que hacerlo saber, este, este caso hay que movilizarlo. Entonces entramos a ese otro proceso que contaba Sarita, de, de coger un grupo de la sociedad civil y decirle, bueno, vamos a hablar de esto. Trabajamos con la Cátedra Internacional eh, Ignacio Martín Baró, que es de la Universidad Javeriana, que bueno, es, es de Psicología, desde la Facultad de Psicología. Desde allí hicimos una convocatoria, eh, eh, a estudiantes que quisieran, digamos, pa, eh, participar en este proceso. El proceso duró un mes. Se, se hicieron eh, cinco talleres en los que, digamos, nosotros tenemos como, como ya un esquema, ¿no? Entonces primero hablamos, hacemos un taller de contexto. Entonces, en el taller de contexto, básicamente lo que nosotros queremos hacer es poner un caso, no como un caso fortuito, como muchas veces nos quieren hacer ver, ¿no? Como los falsos positivos, no, eso es una cosa que, es, que solo sucedió una vez. Las masacres, no, eso es una cosa que sucede de locos, ¿no? Pero entonces lo, lo que nosotros pusimos ahí, bueno, ¿cuál era el contexto de, pueblo, de, de la zona del Urabá Antioqueño en los años 90? ¿Cuáles eran los intereses paramilitares? ¿Qué, su, qué, ¿Qué suscitó el hecho de esta masacre frente al control paramilitar en la zona? Entonces nos sentamos fue a analizar y a pensar, hicimos una cartografía con los chicos, bueno, fue muy chévere. Después hice un taller de sensibilización, entonces en ese taller de sensibilización eh, se les habla sobre todo el tema de la desaparición forzada tuvimos apoyo de la comisión colombiana de juristas de la coordinación eh, de la mesa de, de la coordinación Colombia Europa Estados Unidos eh, entonces ahí en esa parte de sensibilización hicimos fue pues como un poco hablar de los impactos individuales hablar de los impactos colectivos que tienen estos hechos mostrar esta problemática eh, pues Mostramos, eh, habló uno de los familiares del caso contando un poco su experiencia de cómo pues ha sido todo lo difícil que ha sido el rechazo del Estado porque digamos este caso tiene algo en particular y es que aunque tiene una sentencia de la Corte el Estado no ha reconocido, no ha reconocido que él fue culpable, no ha reconocido su culpabilidad así ya lo hayan mejor dicho sentenciado. Entonces digamos que así sido un poco, eh, pues él contó un poco su experiencia, contamos cómo el arte se convierte en una herramienta de denuncia para estos casos, de visibilizarlo, de mostrarlo ante la sociedad. Luego les enseñamos la técnica del stencil, el taller de Photoshop, taller de plantillas tal, ta, ta, y el muro. pues Entonces es como un ejercicio muy bonito eh, la posibilidad de, de, de sentar a hablar a otra gente, de sentar a pensar a otra gente y decirle, usted hace parte de esto. Entonces digamos que en estos procesos de paz y de reconstrucción de país y la reparación que está tan de moda, eh, nosotros estamos haciendo una apuesta política por decir la sociedad civil tiene que hacer parte de estos procesos y no solamente de, de saber, como de que lean un informe o que sepan que ha sucedido esto, sino de que, de que se, se sientan involucrados y generen, digamos, algún tipo de acción que en este momento, digamos, nuestra acción, pues obviamente es el arte en el espacio público. El visibilizar nuestra historia de violencias estructurales para transformar esas realidades, ¿no? Y esas, esas, esas realidades... No se pueden, ahorita en la actualidad no las podemos ver, no podemos plantearlas en un contexto transicional. Acá no estamos en una sociedad eh, transicional, no es, no, todavía no hemos llegado a ese proceso, como si lo están eh, poniendo en las memorias oficiales en los discursos que están saliendo de los medios de sí, comunicación. Y la es, ley de víctimas y tenemos no sé qué. Y la reparación no, no integral país, y, y, y la, todo. la ley de justicia y paz. En y Entonces creo que un poco la apuesta de Beligerarte en ese sentido es... es Poner en el espacio, no solo estamos hablando de un conflicto armado Pilas porque la participación y la importancia de que la sociedad civil esté acá Nosotros como colectivo, ustedes como estudiantes, ustedes como trabajadores informales en la calle Ustedes como trabajadores en las oficinas Es el compromiso por decir que acá hay violencias estructurales que también son de carácter simbólico Y que eso es realmente como el quid para poder decir Vamos a llegar a una construcción de paz y vamos a llegar a una justicia transicional no Que es como uno de los grandes lemas que creo que es muy debatible en la actualidad. En el trabajo con comunidades que sean las mujeres la mayoría que trabajan, ¿sí? la, la mayoría que recuerda, la mayoría que no olvida. Y los hombres como más, háganlo, denuncien y píntenlo, y yo les ayudo a pintar, pero las mujeres sí quieren como contar. contar y se sientan con uno y lloran con uno y recuerdan y le muestran fotos y son muchas mujeres en realidad, de los trabajos que hemos hecho, las que están no solo como víctima, sino también liderando procesos de cambio social, ¿sí? Como, como Luz Marina, eh, madre de un desaparecido de Suacha, un falso positivo, eh, esta mujer, dentro de, dentro de trabajar con muchas mujeres, que todas eran las mamás, ¿cierto? Es una mujer que se ha empoderado, pero absolutamente de su rol como sujeto político, como sujeta política, y, y digamos que ella... Es la diferencia, ¿sí? es como ese, ese anclaje de uno de decir, las mujeres sí están. Y nos hemos dado cuenta de, los, de la importancia que son las mujeres digamos en los procesos, en este tipo de procesos, que no necesariamente es directo a la paz, pero sí está paralelo al proyecto de paz que queremos. Y justamente el caso que vamos a empezar a trabajar es mujeres y desaparición forzada, eh, vamos a trabajar eh, un caso, por ahora tenemos un caso definido específicamente que es el caso de las hermanas Galárraga que fueron cuatro chicas desaparecidas, cuatro chicas, eh, dos de 19 años, una como 17 y otra de 13 eh, que fueron desaparecidas en el Putumayo y eh, estamos ahorita en el proceso, pues ahorita estamos como en la fase de investigación de cómo es el tema de las mujeres y la desaparición y entonces nos hemos venido encontrando con un montón de cosas que nos sorprenden, entonces nos hemos sentado a debatir y a hablar sobre lo que cada uno ha investigado, y es como, uff, mi madre, es darse cuenta de que, que, que la mujer está, o sea, de que tenemos una carga histórica eh, de machismo, de patriarcalismo, bueno, todo lo que sabemos. Pero que entonces además tenemos eh, una invisibilización en el tema de, de hablar de, de las violaciones a los derechos humanos, de hablar de, de las desapariciones de hablar de la violencia sexual, de hablar de la tortura, de los asesinatos. Tú ves las estadísticas y es muy difícil, lastimosamente, que tú encuentres asesinatos di, o discriminado por sexo. No, no está, es muy difícil encontrarlo muchas veces. Entonces nos hemos venido, nos, nos, o sea, dándonos cuenta de esto, como que decimos, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que no, no se sabe? ¿Cómo así que no se está hablando? Entonces también es una apuesta por decir, eh, las mujeres están haciendo, pero entonces también nos hemos encontrado con que las personas que, que han venido liderando los procesos de memoria, de visibilización, de, de pedir restitución de sus derechos, son las mujeres. Entonces es colectivos y grupos de mujeres que desde más o menos el 95, desde 1995 más o menos, es, han venido formando grupos y tal, y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa con, cuando hablamos de la violencia contra la mujer? Que muchas veces puede que la violencia no sea directa, la violencia es indirecta, entonces resulta que le asesinan a su esposo, ella se tiene que ir, tiene que desplazarse. Entonces, claro, las cifras de desplazamiento que es ahí donde no encuentra, claro, ahí las mayorías son mujeres, niños, adultos, mayores, pero entonces... Han venido siendo, digamos que no siendo las víctimas directas que a mí me mataron o no me asesinaron, sino que yo me vi afectada y lo que ha sucedido, que es muy bonito y muy interesante, es que ahí se encuentran procesos como la Ruta Pacífica de Mujeres, bueno, un montón de, de, de organizaciones que han venido haciendo un trabajo muy bacano de apoyo a la mujer eh, y no solo a la mujer, sino de apoyo y decir, nosotras somos sujetos y vamos a transformar nuestra realidad. Es muy interesante porque incluso creo que a nosotras mismas dentro de nuestras subjetividades la última reunión que tuvimos fue eso, fue una discusión interna como de cómo estamos asimilando esas violencias contra la mujer en un contexto de guerra donde ésta se vuelve un motín, un motín de guerra prácticamente. Cómo nos vemos nosotras incluso, nuestras subjetividades también eh, adoloridas frente a eso. Ahora, ¿cómo se ven Diego y Emilio frente a ese dolor que no les toca directamente como mujer, pero les toca desde lo masculino también asimilar esa carga histórica de pilas, hombre? Usted, usted como hombre, lamentablemente, está ejemplificando un rol de opresión. ¿Y cómo podemos hacer, cómo para hacer esos diálogos entre nosotros? Sí, claro, entonces es, es como muy, muy bonito y muy interesante en estos momentos... Eh, acercarnos a esa perspectiva de género, porque digamos que personalmente yo siempre he sido un poco reacia a esos temas de género, por lo que les decía que a veces los discursos feministas, muy feministas, me aburren, pero entonces es votarnos nosotras y ver cómo es una realidad y cómo no es solamente de un discurso de si sí, nos oprimen, nos dominan, sino que es ver, leer y buscar información y no encontrar, es buscar cosas y decir, parce, no se está hablando de la mujer, no se está viendo a la mujer como un actor político, sino que simplemente, o sea, digamos, a, había algo muy interesante frente a, frente a las mujeres indígenas que, que estaba leyendo y decía, ¿cómo ahora? Eh, las mujeres están tomando su rol, no de, de o sea, se están saliendo de la, de, de no estar solamente en la casa transmitiendo su cultura y tal, sino vamos a, a, a empoderar, a empoderarnos por nuestro pueblo, más que por ser mujeres, por nuestro pueblo, hacer cosas por nuestro pueblo, a transformar, y lo que ha venido sucediendo es que la violencia que sucede contra los indígenas ha incrementado mucho eh, la violencia contra las mujeres indígenas. Entonces, claro, eso tiene, digamos, un montón de, de, de factores frente a su supervivencia cultural, eh, pues del hecho de que le maten a sus mujeres, ¿no? Pues de que ya no va a haber reproducción, que obviamente la, las mujeres son las que transmiten la cultura y las tradiciones en muchos casos. Pues digamos que Petro ha hecho inversión, ¿sí? pero el tema de, del grafiti en Bogotá ya lleva unos buenos años como empezándose a posicionar eh, desde los dos gobiernos anteriores que fueron pues, Lucho Garzón y, y Samuel Moreno ellos abrieron unos espacios que se llamaban los muros libres en Bogotá que son... Eh, pues también lo que pasa es que como por las obras de Transmilenio tuvieron que pues, destruir muchos edificios y muchas cosas entonces hubo muchas paredes que quedaron así como, como dañaditas como tal y lo que se abrió fue como la posibilidad de hacer los muros libres, entonces todo lo que es la, la 26, la avenida Suba, han sido muros libres, entonces son lugares en donde tú no tienes que pedir permiso para ir a pintar. ¿Qué ha hecho Petro? Petro ha venido haciendo, es una inversión, eh, pero no inversión directa, sino lo que les estaba comentando, él, se están abriendo, es convocatorias. Es que estos espacios han estado abiertos tanto como para el, pues, la intervención del espacio público, pero también para poner temas de debate político en estos espacios eso creo que eso ha sido un componente que petro se ha transformado frente a los procesos que se han hecho previamente y es de decir vamos a sacar o sea vamos a fomentar una política pública por decirlo no tantos tanto si una política pública pero si vamos a fomentar desde la institución desde lo que es el estado procesos de construcción de esas otras narrativas entonces creo que eso es uno de los valores que que es agregado a todo esto que se ha abierto acá porque Acá es donde nos damos cuenta, donde uno dice, incluso internamente ya nos hemos dado cuenta que mucha, muchas organizaciones sociales le están votando a presupuestos con el distrito. Entonces eso quiere decir también un poco como que se abre esa, esa perspectiva de decir bueno, ya acá no estamos haciendo algo ilegal, pilas, acá estamos conmemorando y queremos poner en un espacio público nuestra historia. Acá en el colectivo, como lo dijimos al inicio, tenemos todos énfasis muy diferentes, Sí, sociólogos, muy pero, sociólogos, pero mira, Erika, tre, tema indigenista, Carola con las mujeres, Diego ha estado con el militarismo muy metido también, Emilio también con el tema de la reparación, han tenido como que son, es muy enriquecedor todo. Entonces eso, aparte de hacerlo uno crecer como intelectualmente, por decirlo que suena un un uh, poco horrible, pero como de crecer uno en, en lo que conoce y también crecer individualmente como persona, ¿no? También uno fortalecerse, que creo que es ahí donde... Como con eso que estábamos diciendo de las relaciones personales, uno como en esa inmediatiz va transformando cosas, ¿no? Y, para se pilas con esto porque de pronto no me gusta esto, o mira si no te gusta tal cosa y ahí uno va también construyéndose como persona. O sea, he estado como en todo el proceso de lo que ha sido Eligerarte y así una, como, la posibilidad de, de, de generar acción y no solamente sentarme a pensar y a soñar y a creer que podemos tener una sociedad diferente. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor porque me he tenido que chocar eh, con muchas cosas personales, ¿sí? O sea, como con, con mis debilidades, con mis, ¿sí? con mis problemas de incumplimiento, de que a veces soy responsable. Digamos que personalmente tengo otros otros procesos comunitarios ya muy cotidianos, ¿sí? Como que vivo en un espacio en el cual, digamos que somos una comunidad y trabajamos como tal o, o nos desarrollamos como tal. Pero entonces la posibilidad de trabajar con beligerarte es decir, eh, no vivimos juntos, no tal, pero entonces nos sentimos familia, nos sentimos hermanos eh, y nos sentimos unidos eh, por, un, por un fin y por un ideal que es la transformación de la sociedad, que, que puede que la logremos o no. Muy, muy bacanas, muy bonitas, sí. eh, porque ha sido eso, como ser, ser parceros y regañarnos como Marica, ¿qué te pasa? No hagas eso, tal... Y, y también de felicitarnos y decir que chimba, salió severo, que bacano, cuidémonos tal, ha sido, o sea, es muy bonito y es como algo que, que tú dices, no quiero dejarlo y, y por más que, que la satisfacción que uno le genera tener que trabajar, no tener sino trabajar con comunidades y que ellas te estén diciendo Uf, gracias, sí, gracias porque esto no lo ha hecho nadie en todo el país, o gracias porque esto no lo pasan por televisión, o gracias porque estás acá acompañándome, ¿sí? Entonces eso digamos que genera uf, muy, o sea, una serie de emociones, de sensaciones, le, lo recarga uno es en la energía para seguir uno, digamos que de algún otro modo haciendo lo que hace, pero también pues lastimosamente arriesgando su vida, porque en este país el que habla, chao, ¿sí? Y acá nosotros le hemos apuntado como hablar, a decir las cosas, tener cuidado, cuidarnos entre nosotros. De hecho, hace poco un compañero que no era de Beligerarte, pero con el que estuvimos trabajando mucho tiempo también en el caso de su mamá. Eh, otra vez exiliado, no sé, creo que por tercera vez, cuarta vez, no me acuerdo. Entonces son cosas que uno todo el tiempo está pensando y, y uf, le, le estallan a uno la cabeza que uno no pueda, digamos, en esta sociedad decir las vainas, pero, pero también son como el aliciente para no quedarse uno acostado viendo televisión y comiendo chitos, ¿sí? Entonces eso es como, como, la, como lo chévere que, que ha sido trabajar en Beligerarte. Hay riesgos grandes en la medida en que, pues... No nos ha pasado todavía y no queremos que nos pase, pero una desaparición, unas amenazas o este tipo de cosas en Colombia son muy delicadas y la gente piensa que como estamos en paz ya no pasa eso, ¿cierto? Y en realidad sigue pasando, siguen desapareciéndose computadores, dice, eh, entrándose a la casa de uno, o sea, hay muchas cosas que uno todavía está tratando de hilar y que de pronto no nos han pegado el susto directo, pero que sí sabemos que nos tienen en la lista, y que igual es la idea, o sea, digamos también, no estamos esperando que pasemos desapercibidos, digo, lo que yo les decía, nunca mostramos cara, pero sabemos también que, que a veces hay que, que ponerlas? O sea, y a veces hay que decir, pucha, pues, me vale un pito lo que pase, acá ¿sí? Está. Pero acá estamos. Puede que hoy, yo ya mañana, yo no esté, pero esta es mi realidad, este es mi momento y tengo que hacerlo con toda, pase lo que pase, o sea. Pues o muchos sí. han muerto por decir las cosas, otros uh -huh. quedamos vivos para seguir. Pa seguir para exacto. seguir, recordando, para seguir. O sea, digamos que la intención, yo. Pues yo soy de las más miedosas, por ejemplo, ¿sí? O sea, ir a una marcha nomás, ya, escuchar la, el, los gases de estos tipos, de los smart ya de eso, todo lo que genera violencia, digamos que me, como que me hago allá. Siempre que uno se piensa en utopías, pues también las utopías tienen riesgos y el soñar es, es eso, pues se, se corren los riesgos y creo que acá en el colectivo estamos como... Siempre como con esa, esa intención de decir vamos a, a seguir soñando, vamos a construir utopías desde lo, desde lo inmediato, desde nuestra acción colectiva y nuestras intervenciones. Pero siempre teniendo como claro que pues no le gusta, hay gente que no le gusta lo que uno dice. Y eso esa gente tiene poder, y esa gente tiene plata, y esa gente tiene armas, y esa gente tiene modelos y esquemas de seguridad donde efectivamente acá estamos todos. Yo, eso, eso son como claridades que hemos tenido. Y en relación con eso creo que también el colectivo se ha pensado un poco como... En parte, un grande de los capitales que tenemos es tener una muy buena red de contactos con organizaciones, ¿no? Porque eso, eso también de una u otra forma creo que a nosotros nos da un poco como de seguridad en el momento de decir vamos a salir, listo, entonces eh, comentémosle un poco al Movice, quizá de pronto vamos a salir tal día como... Esas son, son alianzas estratégicas que uno sabe que, como estaba diciendo Erika, mire, le llega a pasar algo al colectivo, el colectivo es, es un colectivo que ya está posicionado a nivel local, y pues llega a pasar algo y va a haber gente que, pues que va a hacer red de contactos para que algo suceda, entonces, que es como eso, siempre cuando uno se, cuando está en la perspectiva de soñar, pues tiene que asumir también los riesgos de esos sueños. Sí, claro. que y en este país, pues, aún <risa> pues, más, sí. pero con toda, vamos con toda sabemos digamos que un, la paz digamos en colombia pues no es algo que se va a dar de la noche a la mañana sabemos que han habido muchos intentos de paz por vía armada por vía dialogada por de todas las formas posibles y todavía no, hay, no se han visto digamos que resultados y por el contrario se intensifica más la guerra también eh, a veces dicen por ahí que después de la calma llega la tormenta mm, y se están viendo, se están empezando también a brotar otras cosas, otras formas, mm, hablar de paz deja muchas veces de lado otros factores que no es simplemente firmar la paz y, y hacer el acuerdo con, con, el, con los opositores y eso, sino, sino también de pensarse uno qué va a pasar después de ella, ¿no? Y en esa medida está la esperanza de que si llegase a haber, digamos, que un cese al fuego, si llegasen a haber acuerdos políticos y, y digamos que entre estos actores, porque no son un actor ni dos, son tres, son cuatro, son muchos y entre esos la sociedad civil si ahí en la mitad que también tiene que participar, pues le apuntamos también a que a que lo que hacemos nosotros sea como un insumo para que se genere ese proceso. No es la paz por sí sola, sino la paz con muchas, muchas ramas, muchas vertientes que tienen que ser trabajadas para que haya paz. De nada sirve dejar las armas y ya. Si sí, desmovilizados seguimos matando. Igual también es como, o sea, ese, eso, es, esa vainita de que el proceso de paz y que estamos construyendo la paz... A mí me parece tan ambiguo, tan mentiroso, tan fuera de tan fuera de lo que somos nosotros, ¿sí? O sea, porque, porque la paz a la final se ha convertido en la excusa política y en la excusa de los gobiernos para hacer sus acuerdos y hacer sus cosas como se les da la gana, ¿no? Entonces, sinceramente, yo en esa paz que tanto nos dicen, yo no creo. O sea, la paz a la final termina siendo un invento que, que, que al igual que la democracia nos está... Nos están volviendo y nos está haciendo un juego que no tiene sentido, ¿sí? O sea, la final nosotros, o sea, desde mis perspectivas, yo yo pienso que la sociedad siempre va a estar en conflicto, pero es que el conflicto no es la, la confrontación armada, el conflicto no es que... es, es, no es o sea, ese, ese es una muestra final muy violenta del conflicto, obviamente, pero el conflicto es la posibilidad de que todos todo el tiempo estemos confrontando nuestras ideas, de que tú eres diferente, de que yo soy diferente, en esa, en esa medida todo el tiempo va a haber un flujo de cambio, todo el tiempo va a haber un movimiento y nada va a estar estático, nada, no, no no no vamos a estar así como ay todos estamos felices y tranquilos, no, eso es algo muy relativo que a la final, eh, para mí por eso es como un invento que nos quieren meter, como de vamos todos hacia la paz y, y a la final, como dice Karen, o sea, a la final que se sienten a hablar como que se hayan desmovilizado los paramilitares o que en un momento se hayan desmovilizado el M-19 o que en estos momentos se vaya a desmovilizar las FARC, a la final no tiene que ver nada con lo que realmente termina siendo el conflicto armado en Colombia. Porque es que no solamente se trata del conflicto armado, se trata de un contexto en donde el conflicto es que las, la, eh, eh, eh, en que la economía realmente está totalmente ligada al poder, en que la economía campesina o la, co la economía de la gente está mal, que la pobreza en Colombia es muy grande, que la discriminación está todo el tiempo, entonces no se trata de que una dos manes que creen que por ellos es el conflicto están sentados hablando, no, tiene que ver mucho más allá de eso y es una realidad que está todos los días moviéndose. En Colombia muere más gente, por la violencia social que por la violencia armada, por el conflicto armado. Sí, o sea, se están matando más los pelados de las barras, se están matando más los pelados aquí todos los días que porque yo soy calvo y tú eres punquero. Se están matando más los hombres que llegan a violentar a sus mujeres en los hogares que realmente lo que implica el conflicto armado. Entonces también para mí es como esa mentira que nos están montando que la guerra y que el problema son las armas, cuando en realidad el problema ni siquiera es eso. El problema es un problema de conciencia y un problema de estructura social, económica, política que no permite que, que realmente esos factores que, que, que son malos para la sociedad, como lo es la pobreza como les venía diciendo, no se solucione entonces este territorio donde hemos vivido lleva 50 años en violencia en conflicto ya hay una violencia arraigada en lo cultural hay sí, violencias mucho, simbólicas que están arraigadas en lo cultural entonces yo siento que digamos eh, más allá de pensar que en un futuro sí vaya o no vaya a haber paz para mí en ese sentido la expectativa es eh, que se acabe el conflicto armado, bueno acabemos la confrontación armada ¡Tum! se acaba la confrontación armada pero creo que hay que escalar un paso más, y ese paso más es a la transformación de nuestras conductas, de nuestras prácticas de violencia. Esta, esta, esta sociedad tiene que transformarse no solo en la confrontación armada, el conflicto social va a estar siempre inmerso en las relaciones humanas. Sí, o sea, el, el conflicto es algo natural dentro de las relaciones humanas. El problema está en que lleguemos siempre a la solución violenta de los conflictos, a la confrontación, ¿cierto? Entonces, en relación con eso, siento que uno como tercera generación que ha vivido en conflicto, que ha vivido en violencia, pues siempre está a la expectativa y siempre está con con tantos antecedentes, está hasta incluso desilusionado. No y dice, pues realmente va a haber conflicto? Desde Belisario Betancur llevamos en eso, Virgilio Barco, todos hicieron, bueno, Furibe fue el que menos hizo intentos de hacer la paz, ¿cierto? Pero creo que esa paz no es paz si realmente no hacemos estru cambios de estructuras reales de nuestra transformación y esto desde una perspectiva que sea latinoamericana, desde lo que hemos sido nosotros y desde que históricamente hemos sufrido otras relaciones que hay que transformar. Es decir, si nosotros... Eh, no vamos a las raíces del conflicto que vienen en cómo nos empezamos a relacionar desde nuestro... Pues desde que... Desde aparecimos al mundo. Desde que estamos acá, pues no va a haber una, una construcción de paz. Hablar de paz implicaría que el Estado también bajara sus armas, ¿sí ¿me entiendes? Que el Estado dejara de, de, de militarizar los campos para que vengan multinacionales a robarnos todas nuestras riquezas. Y entonces ahí sí el Estado va a decir... No, pero cómo así, si es que nosotros tenemos que guardar la soberanía, pero la soberanía de quién, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces también es una cuestión muy, claro, muy, muy utópica, porque entonces la paz, si, si, si al hablar de paz nos referimos a tranquilidad, claro, todos, todos soñamos con eso, estar tranquilos, ¿sí? Felices. Pero entonces también es como, como un reto muy fuerte, y, y, y, y por eso también es tan difícil uno imaginarse la paz, porque básicamente implicaría que el Estado como existe no exista, ¿sí ¿me entiendes? Lo que, y lo que yo siento que el mensaje que nos están dando nuestras comunidades, las comunidades afro, las comunidades indígenas, los campesinos, de hecho los campesinos que están en el Catatumbo, los mineros, lo que nos están diciendo es, usted tiene que unirse y somos nosotros los que tenemos que hacer, que no nos jodan y que no nos estén metiendo, ¿sí? Entonces también es como como lo que decía Carola, es como el reto es muy grande porque es, es, es, es generar una conciencia de, de un todos para que realmente pueda haber un cambio, si no, pues a la final va a haber un cambio, pero entonces como no fueron todos, entonces esos otros que se sintieron oprimidos en un momento van a querer volver a salir y tal, ta, ta. entonces a la final va a ser un una lógica, vicioso. un círculo vicioso eterno, entonces es como un proceso bien fuerte, pero pero que yo pienso que se está caminando hacia eso, yo pienso que que, que esas muestras de, de, de nuestros de nuestros compañeros y nuestros hermanos que están en sus territorios resistiendo, es una muestra que nos dice sí si se puede y, y, y vamos es con todo para, para, para, para lograr esa, esa nueva sociedad para todos.